Conversations número 4 Flow One Kids Viene Hago lo posible pero no te entiendo Un día soy tu amigo y otro soy tu cuento Otro soy tu cuento Lunes y martes te dices, dices que me quieres Luego llega el viernes y desapareces Sábado a las 12 te da por llamar a la playa, ya me imagino lo que va a pasar, la misma historia vuelve a empezar, no he podido entender cómo es que funciona sin las instrucciones nunca las encontré. las encontré, no he podido entender, no entender cómo es que es tu idioma o si quieres que te hable en español o en inglés Llevamos así ya bastante tiempo Igual no me importa si quieres o no Vamos a pasarla bien Pues lo que coincidimos es eterno. Uh -oh. Prefiero estar en el calor de tu piel Quemándome en tu infierno Estar con la vida contigo Siendo dos bloques de hielo Te llamo y no me quisiste contestar Sé cuál es tu intención No te voy a meter la presión Sabe que conmigo no, sabe que conmigo no Baby, sé cuál es tu intención Me llama por tensiones Y a mí me gusta esa sensación No necesito instrucciones Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Pues lo que coincidimos es eterno uh -oh. One kiss, one kiss